Bueno, una gran pérdida primero para nuestro partido. Elbido era posiblemente una de las promesas políticas más sólidas que tenía el partido Macorís y en toda esta región. elvido en el plano estrictamente de lo que nosotros denominamos en psicología virtudes y características psicológicas positivas, era un prototipo. Y como persona, como ser humano, como maestro, como amigo, hemos perdido un gran, un gran ser humano, una gran persona. En Dolora no sabemos desde qué punto aquilatarlo, porque por cualquier vertiente que lo querramos aquilatar, sabemos que perdimos una gran persona. La universidad, la sociedad franco el país perdió un gran soldado. Él vino un maestro dedicado, un hijo ejemplar, un amigo intachable, de manera que toda la comunidad universitaria está del hoy. La sociedad dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo han perdido un ser humano excepcional, un maestro talentoso, un joven, un deportista, un ambientalista, sobre todo un patriota y revolucionario, eh, amante de su familia, de su esposa, de su hija, de sus padres. Eh, tenemos una pérdida eh, que no tiene, no hay forma de expresar con palabras eh, lo que se ha perdido en el día de hoy con la vida a destiempo del maestro Elvido